Hola, soy Lara Álvarez, bienvenido a Mi Rincón Mágico y voy a haceros un vídeo donde os voy a decir los distintos tipos de rituales de magia blanca La magia blanca son rituales donde básicamente se trabajan con velas y productos y esencias naturales ¿Qué color de vela se necesita para atraer el amor de una persona? Hay tres tipos de amarre Lo que es el amarre de amor que produce un enamoramiento Lo que son amarres sexuales y de dominio y luego tenemos los endulzamientos, eh, el endulzamiento no es una no es un trabajo que enamore, el, el endulzamiento es un trabajo donde se acercan a dos personas, puede ser pareja, padre, hijo, jefe o trabajador. El amarre sexual, el amarre sexual no enamora pero sí crea una gran dependencia de la persona, se trabaja con velas y con fluidos como puede ser semen, menstruación, saliva, pelo o sudor. Y luego tenemos el amarre de amor, el amarre de amor es lo que de verdad enamora. Se trabaja la vela rosa, que es el color del amor y representa lo femenino, y la vela azul, que representa al masculino. Tenemos un tipo de amarre que se puede trabajar con el color blanco, porque el color blanco sirve para todo. Pero aprendemos endulzamiento, amarres sexuales y amarre de amor. Hasta la próxima.